Les vamos a enseñar el eh, Duty Free del aeropuerto de Don Mueang aquí en Bangkok eh, para que ustedes vean más o no sé menos que se pueden encontrar, porque pues hay aquí eh, diferentes marcas, la coste, la el de bolsas, de relojes, de joyas, lo tradicional tailandés. Algunas bolsitas, playeras, algunas como más típicas. Bueno, lo clásico, que son las marcas este, Chanel, Dior, Lancôme, de cosméticos, también de bebidas alcohólicas. Hay, hay de todo, vamos a explorarlo y les vamos a dejar unas imágenes para que vean qué hay por acá. Aquí, aquí hay unas bolsas, aquí tenemos relojes, ahí tenemos precios para que vean más o menos. Oro de 18 kilates, relojes Calvin Klein. Precios, vamos a ver si vemos precios. Ese Calvin Klein cuesta 10.000, 10.000 watts Que más o menos el tipo de cambio que estábamos haciendo: 10.000 watts vienen siendo como. Ah, no fotógrafo, que no fotógrafo, ni modo. No se puede fotografiar, lo siento. Bueno, adiós. No fotógrafo, pero no contaban que traigo la GoPro. Y con la GoPro sí puedo grabar. Esta bolsa, bueno, no sé ni qué marca es. No les doy una referencia de otra marca. ¡Ah, está bien padre! Un Estamos viendo el reloj Calvin Klein. Es una, una idea, 10,400. Al tipo de cambio son como 5,000 pesos, más o menos. Ya me voy porque ya me vieron feo. Están muy, muy payaso. No se puede grabar aquí. No fotógrafo, dice. No fotógrafo. A ver... Los, los galletitas de aquí no, es que está el security. No sé por qué no dejan sacar fotos o videos, eso que si es promoción para ellos, pero bueno. Vamos a ver aquí un perjumito, cuánto puede costar. Vamos a ver, por ejemplo... No sé, no sé Especiales del Duty Free Un Amor Amor A ver ustedes saben de perfumes, yo no Un Amor Amor, ¿cuánto cuesta? 2200 mil que son como 900 o mil pesos Es un Eau de Toilette eh, 100 mililitros Ahí verán ustedes El Boss, a ver El Boss El Boss rojito Borrojito Eotolet 125 mililitros 2500 Que son como 1200 Más o menos Raflauren A ver, este Creo que este es famoso Alguna vez tuve uno de estos creo Aqua de Armani No dice precio Es gratis Y no tiene precio Se los debo, no trae precio el agua de IOA. Este sí trae precio: 3120, que son como 1400, yo creo. 1400 de 100 mililitros. Ok, el sí. Este lo tiene la Maris. Este le gustó: 100 mililitros, 4000. Ah, canijo, este vale como 1800 o 1700. Eternity, ¿quienes se acuerdan del Eternity Este vale 1800 que son como 900 más o menos Eso, grandes rasgos de los perfumes A ver, ahora vamos para Unos chocolates o algo así Chocolates Unos ferrero 3 por 1200, bueno Ah. Esto no creo que les importe tanto los precios. Nada más se los, se los paso siempre que los divisen. Pues son como dulces tradicionales de aquí, me imagino. Bolsas. Oliva. Y... Me dejaron crever. es un mini super por lo que veo. Estas las probamos ayer como taquitos. Estos merengue. Como, parecen como tacos con crema. Yo así me lo imaginé. Taco crema y quesito. Y miel. Era merengue y otra cosa rara. Dulce, dulce, dulce. pillos de dientes, miren por si tienen dudas cómo se ven, así se ven estos, ¿ok? ahí está un un, un este un security, me estaba viendo un security, mejor me vine para acá, mira unas papas de alga ¡opa! Ya me mandaron una ocasión personal, ya me voy. Ah, mira, vamos a ver si el tiempo. Como que voy directo a buscar una maleta Por ejemplo esta maletita 940 watts La verdad es que está muy bien Estas 940 watts Son como 500 pesitos no 400 pesitos más o menos Está buena esto del Arsenal. 1799. Los tenis. Los tenis versión BMW. Ah, ja, esos sí son caros, como 2.000 baros. A ver, las norte. se la piña, como que estoy buscando una maleta. 3.300 que son como 1.500, 2.300 que son como mil varitos. Y esta más pepita, más sencilla. Esta ah, si está igual. Bueno, pues no, no me gustó nada. Más o menos ya vieron. Y me mandan marcación personal. Vamos. Y ese fue nuestro video del duty free en el aeropuerto internacional de Don Mueganon aquí en Bangkok. Adiós. Oferta 85 dólares. Cada. Se multiplica se por 4 no este pesos. Este 590 dólares. Esto es de acá este es 60. Esto es 240.